Porque en otras zonas no es. Muy interesante todo, ¿verdad? por pues lo que estamos a punto de ver, estamos seguros de que os va a encantar. Vamos a ver una jornada de anillamiento científico desde dentro. Y para ello tenemos a Andrea Funer. Buenos días. Hola Andrea, ¿cómo va la jornada? Pues por ahora va bastante bien. El tema de anillamiento científico es un estudio un poco desconocido para la sociedad en general. ¿En qué consiste y qué importancia tiene desde un punto de vista medioambiental? Bueno, pues realmente el anillamiento es un estudio en de las poblaciones de aves que consiste en la aplicación de una anilla normalmente metálica en la pata de la bebida... y principalmente su importancia radica en que las aves son un excelente indicador del estado de conservación del lugar en concreto en el que estamos en este caso en los harto por lo que su conocimiento eh, nos puede nos puede dar esa información para conservar las mejor tanto a las aves como su naturaleza qué aspectos de la biología de la ave podemos conocer la verdad es que el anillamiento convencional a diferencia de otros métodos más sofisticados, nos proporcionan información mucho más concreta del ave en cuestión. Por ejemplo, aspectos como eh, parámetros físicos, como el grado de acumulación de grasa, de músculo, o incluso el sexo, la edad del ave, eh, o datos biométricos como la longitud del ala, la longitud del tarso, el peso, incluso el estado de reproducción del ave y si tiene parásitos. No sabía que se podían obtener tantos datos sobre la ave. Nos preguntamos quién podrían hacer este tipo de jornadas y dónde. A las jornadas pueden asistir cualquier persona. En el caso de anillar, lo, lo tiene que hacer legalmente una persona capacitada para ello, como un anillador experto. En este caso, eh, los artes de elegido, eh, como está Mariano, que es el anillador experto, eh, siempre que esté supervisando, pueden actuar a otros anilladores en formación de forma legal. En cuanto a dónde se puede realizar en cualquier comunidad autónoma que disponga de un permiso especial para anillar para, para ello, a excepción de las reservas naturales, como en, en este caso en Andalucía, puede ser la reserva natural de Punta Antina, Salinar, o la albufera de Alra, donde se necesita un permiso especial. Imaginamos que las especies de aves estudiadas dependerán también de los distintos ecosistemas en los que se realiza en la jornada. En el caso de este entorno natural, ¿qué aves podemos esperar a encontrar? En los altos de elegido, en esta especie podemos encontrar una combinación de especies reproductoras en la zona, como la bobilla común, el gorrión común, el mirlo común, el serin verdecillo, con otras que están en paso migratorio, como por ejemplo el alcaudón común, el mosquitero musical, el mosquitero común, entre otros. Y en el aspecto personal, ¿cuál es el ave que ha anillado que más huella te ha dejado y por qué? Pues en concreto fue aquí, en los hartos del ejido, este pasado invierno, donde nos cayó en las redes en e uracióticos. Eh, a mí me sorprendió muchísimo porque no sabía que en esta zona pudiese haber especies de la familia de los pájaros carpinteros. Y, y sobre todo, lo que más me llamó la atención fue el revuelo que causó en la gente, tanto en anilladoras como en personas, en transeúntes que pasaban por aquí, que se echaron la mano a la cabeza porque no es típico encontrar un pájaro de eso, es muy difícil encontrarlo. Por lo que da mucho que pensar porque esta zona, a pesar de, de ser como una zona que pasa desapercibida, de tiene un valor extra añadido. ¿Cuál es ese ave que más te gustaría estudiar desde cerca? Pues para hacerte sincera, una de las inquietudes que tengo actualmente es el anillamiento, el estudio cercano de especies acuáticas como las cochas, las cicoñuelas, etc. Pero, sin embargo, eh, otra de las aves que siempre me han, me han resultado muy atractivas y siempre quería, anillar han sido los abejarús. La verdad es que no perdemos detalle de los aspectos que nos cuentan nuestros amigos y amigas del grupo de anillamiento Rodopech. Ahora, para terminar, queremos hablar de educación ambiental. Y para tal fin, traemos a una colaboradora, Andrea Lirola. Procedemos con la primera pregunta. ¿Cuáles crees, desde tu punto de vista, ¿Qué son los retos que deben impulsar la educación ambiental, hablando en términos generales? Hola, muy buenos días. Pues para mí uno de los principales retos que afronta la educación ambiental es de la concienciación a los ciudadanos. Para, para conservar un, un ecosistema primero hay que valorarlo y para valorarlo primero hay que conocerlo. Entonces lo primero es que dar a conocer a, a las personas la, la importancia y riqueza de, de parajes como son, por ejemplo, los hartos de... ...de aquí de Ejido, que albergan pues, muchísima fauna y flora asociada... ...es importante que primero se, se dé a conocer. ¿Pensáis que los centros educativos tienen un papel prioritario en esta faceta? Eh, desde luego que sí, desde cualquier institución o organismo... ...es importante tener una visión medioambiental... ...pero desde los colegios especialmente importante... ...ya que, por lo que he antes, de, de concienciar desde pequeño a conocer el entorno que nos rodea, la fauna y flora locales, hacer actividades de campo, salida, mmm, reflexionar acerca del papel que tenemos nosotros en la naturaleza y de cómo afectan nuestras acciones a, a la biodiversidad. ¿Cómo pueden ser los ciudadanos un vector de cambio hacia un mundo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de de que podamos tener de la naturaleza lo que necesitamos en la actualidad sin comprometer a, a las generaciones futuras. Entonces, desde luego, cada ciudadano eh, tenemos nuestro papel en este, en este sentido, en cuanto a, a ahorrar, por ejemplo, ahorrar agua, ser consciente de lo que consumimos, hacer un consumo responsable, sobre todo de los plásticos, eh, reciclar los residuos que estamos generando, Mantener limpio el entorno, parajes como estos, para intentar tener los cuidados y, y sobre todo ser conscientes del impacto que tenemos. Ante los siguientes conceptos, nos gustaría que nos pudiese responder mediante frases breves o palabras, por favor. Biodiversidad. Eh, variedad y riqueza, tanto a nivel genético, de especies, de ecosistemas y paisajes. Torcecollo euroasiático. A pesar de llevar yo 40 años observando aves, el segundo torcepollo euroasiático que he visto en mi vida, lo he visto en lo hartos del día. El primero fue un flash que vi en la lujera de Adra muy rápido y el segundo tuve la suerte y el privilegio de cogerlo con las manos aquí en una de las redes que pusimos en lo hartos del día. Cambio climático. El clima extremo, sequía, erosión y desaparición de especies. Aves comunas. A pesar de esa denominación, los científicos están argumentando que a día de hoy aunque parezca increíble, hasta las aves comunes se están viendo actualmente en declive por causas provocadas por el hombre. Especies vulnerables. No podemos permitir que desaparezcan. Hartos de elegido. Es necesario conservar los espacios naturales. ¿Aún tenemos tiempo de salvar nuestro planeta? Sí. Sí, estamos a tiempo. Por supuesto que tenemos tiempo. Nunca hay que perder la esperanzas. por eso es tan importante la concienciación y la educación ambiental, para que todo el mundo tome plena percepción de la preocupación actual por la que estamos pasando y porque aún si nos esforzamos lo podremos lograr.